el desafío Game Jam de hoy se llama desafío Game Jam Crimson Knight ¿y por qué se llama Crimson Knight? se llama así porque hay un juego que es este este juego es un juego de Nivel Games que son compañeros vuestros de hace tres años que hicieron este juego y este juego que hicieron es lo que tenéis que clonar tenéis que hacer un juego inspirado en este Os dije que el esclero era jodido. Y os acabo de decir que tenéis que aprender a restringiros. Es decir, ¿en qué consiste la jam que tenéis que hacer ahora? Tenéis 80 minutos. En 80 minutos no se puede hacer esto. Bueno, si tú puedes, lo haces. Pero, en principio, en 80 minutos no se puede hacer esto. Entonces, lo que tenéis que hacer es... ¿Cómo puedo hacer un juego? Como este, manteniendo la esencia en 80 minutos. ¿Ves? La idea es que... Cojáis esta idea y digáis, tengo 80 minutos para hacer algo lo más parecido en esencia a eso. Que tenéis que hacerlo utilizando cajitas, quitando el scroll, haciendo solo un tipo de enemigo. Tenéis que aprender a restringiros, porque es lo mismo que vais a tener que hacer con vuestros juegos. En vuestros juegos querréis tener un montón de cosas y tenéis que empezar por restringir y poner una solo Y aquí es igual, tenéis este... Os ponéis y hacéis lo más parecido a eso en 80 minutos. ¿Qué puedo hacer que se parezca a esto en 80 minutos con lo que sé hacer? ¿Vale? ¿No he sido capaz de hacer un campo de estrellas completo que dice: bien? Bueno, ¿qué he sido capaz de hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué me falta y qué puedo hacer en 80 minutos? Eso es lo que hay que preguntarse. No, es, no se trata de hacerlo igual. El punto clave es la restricción que tenéis, y tenéis que aprender a jugar a la restricción porque eso es lo que vais a tener que hacer las próximas cuatro semanas. Si queréis tener un juego que funcione, tenéis que saber restringiros. Si probáis este juego y os lo descargáis, veréis que el juego está limitado, es decir, tiene solamente dos tipos de enemigo, el Juego solamente es avanzar hasta llegar a un punto con distintos niveles y dos obstáculos que son las flechas que salen y combinan una cosa con la otra ya está querían hacer muchísimas cosas más en el juego y finalmente se tuvieron que limitar para tener algo funcional pero lo que tienen es funcional y completo eso es lo que vosotros tenéis que preguntaros tengo 80 minutos y cómo consigo en 80 minutos tener algo funcional y completo que se parezca lo más posible a esto ese es el reto de la jam. La restricción para que quepa en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que tenéis 80 minutos. Ahora os pondré en Moodle para que lo podáis entregar. Y dentro de 80 minutos entregáis lo que hayáis sido capaces de hacer. Que sea lo más parecido posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Es vuestro turno. Coger ese juego reducirlo a su mínima expresión e implementarlo. Adelante.